fue aplazado el conocimiento de coerción a la rapera franco macorizana natacha suriel conocida en el mundo de la música como la real musa quien está siendo acusada de participar en la muerte a tiros de un hecho ocurrido en la urbanización castellana de esta ciudad la oficina de servicios de atención permanente aplazó para el próximo lunes dicha conocimiento de medida tras esta arrojar positivo a una prueba rápida de covid 19 el día de hoy bueno se va a aclarar la verdad que va a tener que decir la verdad porque el que no la deben, no la paga y tienen que entregarse todo lo que tienen la culpa y limpiar mi nombre, yo estoy con Dios con la justicia divina pueden tener 60 mil abogados y yo estoy con Dios y gracias a todos los medios por estar conmigo ¿Trabaja conocer la medida de cohesión, a medida de hoy? Puede ser que se conozca, pero yo tengo que decir la verdad y gracias, la verdad, la justicia divina eh, Esa joven en el día de hoy nos enteramos a la hora de la medida de cohesión que había dado positiva una prueba rápida del COVID y la magistrada, por un asunto de salud, eh, entendiendo que tanto un servidor como el abogado de la defensa de la imputada, que por demás son dos enfermos de diabetes, eh, decidió que para cuidar la salud no solo de nosotros, sino de todos, eh, aplazó la audiencia para esperar una prueba PCR que se le va, se, ya se les realizó y tengo entendido que para el lunes de la mañana habrá un resultado de eso. Entonces se aplazó para el día lunes 15 a las 2 de la tarde. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino